Eh. Buena, buena, ¿cómo está Omar? Bien, bien, Entonces, gracias. por allá, un placer. Es sorprender ganando tanto dinero y los médicos que, es que le dan la vida a uno después de Dios, una chilata. Eso Ay, es lo insólito de este país. Así Esa es, por... así es que prende. Así, eso es lo insólito de este país. Las cosas injustas que se ven en este país. Entonces, por ejemplo. Víctor Gómez Casanova, para que ustedes tengan una idea, yo digo que este pueblo aguanta demasiado, Víctor Gómez Casanova, oigan esto, que era director de autoridad portuaria, ganaba de sueldo, atiendan esto, medio millón de pesos, 150 mil pesos de gasto de representación, 150 mil, ya el, el, el sueldo es aparte, 500 mil pesos, 10 mil dólares para gasto extra. Por ejemplo, si iba fuera de... 10 mil dólares para gastarlo. Y entonces, autoridad portuaria tiene lo que se llama el consejo directivo. Viene siendo como el ayuntamiento, para que usted tenga una idea, se lo voy a graficar sencillo para que entiendan bien. Es como el síndico y los regidores. Por ejemplo, el Consejo Directivo de Autoridad Portuaria vienen siendo los regidores y el director viene siendo el síndico. Oigan esto. Pues ustedes saben que en los ayuntamientos se hacen sesiones. En las sesiones es que se aprueban las políticas, las normas, las resoluciones para ordenar la ciudad, ¿verdad? Esos regidores, por ejemplo, los de aquí, eh, hacían sesiones dos veces al mes. Y lo de la capital la hacen semanal. Y algunos ayuntamientos grandes la hacen semanal en la sesión. Pues como si dijéramos que el síndico, para asistir a la sesión, hay que darle 50 mil pesos. Aparte, a Víctor Gómez Casanova, porque el actual director renunció a todo eso. Porque es una aberración, señores. Eso es para que un pueblo se tire a la calle. ¿Tú sabes lo que es eso? Que es ese tipo, aparte de darle gasolina, su sueldo de 500 mil pesos, 150 mil de gastos de representación, 10 mil dólares de gasto extra, 10 mil dólares que vienen siendo... ¿Cuántos son 10 mil dólares, men? No, pero no tiene madre. Eso es todo lo cuarto del mundo. Y entonces, para asistir a una reunión de par de horas, 50 mil pesos más. Oye, pero eso tiene que llamar la atención de la gente. Pero un pueblo, un pueblo que aguante toda esa vagabundería. ¿Le hacen todo eso? Porque eso no es posible. Miren, en Chile, finalmente, como decía, eh, se hizo un plebiscito porque los chilenos todavía tienen la, la constitución de Pinochet con muchísimas aberraciones, y la gente votó por el cambio de la Constitución. Casi 600 mil pesos, pero yo lo tiré por eso. Casi 600 mil pesos. 580 mil pesos. 580 no, pero yo digo que este país tiene que prenderse un día si esto sigue así. Buenas noches. Buenas, Omar. Sí. Esos 585 mil pesos que hacen los 10 mil dólares. No se lo gana un profesor en el año entero Tú estás loco, imposible No, no lo gana Eso es afuera, Fuera del salario Y yo digo Y cuando yo veo todas esas cosas Pero oigan, nada más no es eso Son muchísimos Funcionarios que tienen De Milton Morrison, el director de EDESUR Ese gana 500 mil y pico Y se aumentó no, porque yo digo que por ¿y cómo soportamos tanto? ¿Cómo el dominicano soporta tanto? Buenas noches. Porque Buenas noches, es que Omar. aquí hay más de 20 funcionarios que ganan más que el presidente. Es una aberración, eso nada más de aquí. Omar. Gana menos. Yo le voy a decir esto, men. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Omar. Adelante. No te preocupes que la masa, la masa pobre somos menos que los que tienen dinero. Y no vamos a aguantar, nos vamos a tirar a la calle, a ver, ¿qué van a, saber? ¿qué van a hacer los que tienen dinero? Ok, miren señores, véanme, más que el presidente de este país, les voy a mencionar varios cargos que ganan más que el presidente. Más que el presidente gana el gobernador de Banco Central. Más que el presidente gana el administrador de Banco de Reserva. Más que el presidente gana el director de del norte. El director de Ede Sur, el, el director de Ede Este, más que el presidente gana, el que administra Punta Catalina. Más que el presidente gana, vamos a ver esta llamada para seguirle diciendo. Eh, mire, más que el presidente gana, la superintendente de seguro, que gana 800 mil, y el doble del presidente gana. Josefa Castillo, la que tiene un hijo que quiere poner de diputado. Más que el presidente gana, el superintendente de banco más que el presidente gana el presidente de la refinería de petróleo, más que el presidente gana el director de autoridad portuaria más que el presidente gana el presidente, lo que era Luis Ernesto Camilo el presidente de la Junta de Aviación Civil, aquí hay más de 20 funcionarios. es una cosa insólita. ¿y a dónde se ve eso? el presidente que es el principal cargo, pues yo no entiendo esto Buenas noches Dime gigante hermano eh, Omar, tú sabes que yo no voy con las cosas malas. No Pero yo veo como la mujer, la muchacha esa de la juventud La han atacado más fuertemente que los mismos PLDistas. Pues esa gente no la ha atacado a nadie Porque esa gente son multimillonarios y se robaron a veces fuerte Y declararon una mínima de la fortuna, mínima de la fortuna de ellos Y no la han hecho nada Yo no veo expedientes contra esa gente Y esa mujer todo día utilizar Yo no voy con los calles de todo, oye hay que investigar bien, porque yo no voy con eso, pero yo me doy cuenta que no han atacado a los PLDistas. Yo no sé cómo una componenda que hay. No, déjame de explicarte, gigante, porque hay que ser sincero. Lo que pasa no es que haya componenda. Déjame decirte, a los PLDistas se han atacado y la gente está en eso. Lo que pasa es que también hay una cosa. El PRM le habló de cambio a este país y que iba a ser diferente. Entonces, cuando detectan que un funcionario, como el caso de ella, de esa joven, con 33 años, tiene una fortuna de más de 100 millones de pesos, y que vieron que hubo un triquiñuela con el ayuntamiento de Boca Chica, porque Mario era regidor de ahí, e hizo que le dieran un contrato a la muchacha, siendo síndica de un distrito municipal llamado Guayiga, creó una compañía de basura. Entonces, ven acá. Eso crea sospecha, porque no es porque dijeron no hasta a los peledeitas se van a seguir atacando, porque los peledeitas no tienen moral para hablar. Pero tampoco si un PRMista, porque un peledeita haya robado y haya robado mucho, y los robos son malos todos, chiquitos grandes. El robar ese cinco pesos es igualito en un sentido que robar ese dos mil o que cien mil. Es un robo uno es más que otro, pero es robo al fin. El robo al fin, entonces, ¿qué resulta? Que este pueblo está lleno. Mira, por ejemplo, los funcionarios son los culpables, también gigantes. Pues ellos lo que están denunciando y no someten un expediente ayer, son, eh, eh, eh, contrataciones públicas, dijo que Inaipi, que dirigía la, la esposa de Juancito de los Santos, un desastre. El plan social desastre, pero no me denuncien tanto, sometanme esa gente a la justicia. Ah, hoy hubo otro que encontró, que otro desastre, eh, eh, eh. pero yo no quiero denuncia, yo quiero sometimiento. Buena tarde. Buena. Buena. Sí. Omar, como ciudadano que tú eres, tú puedes querellarte y tú querías cambio, pues el cambio. Eh, Buenas tardes aquí Buenas noches Buenas noches Bueno, tú tienes razón, ahora mismo eh, Abinader mi dijo que esto iba a ser diferente, mira, tiene los diputados tienen a los senadores, tienen a la justicia. Si ellos no dan la gana, pueden cambiar hasta la constitución para meter preso, a cualquier hay que meter preso, Hasta la constitución lo pueden ellos cambiar, si ellos quieren, porque tienen a los diputados y tienen a los senadores. Si ellos no lo hacen ahora, ellos son peores que los que estaban. Así mismo estoy de acuerdo contigo.